Saludos, nos encontramos en el día de hoy en el, el barrio Buenavista de Atillo, en el cruce de cuatro calles con otra feria de servicios de la comunidad de parte de la Cámara de Representantes donde traemos las agencias de gobierno y entidades y fines de lucro más cerca de ti. Agradezco a todas esas personas que se han dado presentes en el día de hoy. Con esto cumplimos nuestro compromiso de no dejar a nadie eh, sin servicios comunitarios. Aquí está el Departamento de Hacienda, eh, tenemos el Departamento de la Familia, tenemos eh, AMSCA, tenemos Educación, tenemos Turismo, tenemos todas las agencias de gobierno llevándolo cerca a usted a la comunidad, dándole un servicio que tanto se merece el pueblo en estos momentos. Así que gracias y vamos a continuar con este tipo de actividades.